Y bien chicos. Por primera vez. Aquí le traigo otro especial. Los 500. Suscriptores. Espero que te guste. ¿Es esto? Le debo, porque ustedes, chicos... Son tres historias. Del terror así les dejó punto Descansa de esta misma sesión. A los 500 suscriptores sin nada más que agregar comencemos el oleaje ahora mismo de video action. La mujer de la ventana. Era hermosa la noche desde mi edificio, pero me sentía observado. Miré por la ventana y del otro lado vi a una hermosa mujer, sonriendo desde su ventana. Quise conocerla, pero bajó las persianas. Crucé hacia el edificio del frente y pedí a la recepcionista el número de la habitación de la chica. Ella me dijo que la mujer era triste, y esa mañana comentó que se quitaría el sufrimiento. Llegué a su habitación, golpeé la puerta y nadie abrió por diez minutos. Decidí entrar. Para mi sorpresa, la mujer detuvo el sufrimiento. Colgaba de una soga en el techo. ¿Cómo algo tan hermoso que ves desde tu ventana haría tal cosa? 123. Parecía una noche normal de ayer. ¿eh? salimos a pedir calaverita, pedimos dulces por aquí y por allá cuando en eso pasamos por un panteón y le pedíamos calaveritas a todas las personas que estaban esa noche. Cuando vimos al frente, llegó una pequeña brisa, entonces fuimos a una parte que decía panteón privado de los Dylan, nos dio curiosidad y todo estaba oscureciendo, en eso se empezaron a oír voces que venían de un cuarto del panteón, nos dio un poco de miedo, pero nos animamos a entrar, mientras más nos acercábamos más se oían un llanto y otra voz que clamaba por auxilio. Al oírlo nos asustamos y salimos corriendo directo hacia la puerta, pero en eso la puerta se cerró dejándonos adentro. Todo estaba oscuro, pero, por suerte, encontramos una veladora, había muchas telarañas, caminamos, caminamos y caminamos, parecía que ese cuarto no tenía fin, hasta que en una de esas, no sé por qué, nos caímos, mi hermana empezó a gritar y yo le pregunté que qué le pasaba, ella no respondió, parecía que no estaba con nosotras. En ese mismo instante sentí un escalofrío, no le tomé ni la mayor importancia, pero al poco rato, algo me mató del susto ya que volví a ver a mi hermana toda llena de sangre caminando hacia mí, yo alcancé a ver que mientras caminaba decía el 123 sal de la puerta del ropero que aquí tengo tus tres deseos, mi prima y yo nos asustamos, tratamos de salir a como pudimos, desde ese entonces ya no volví a ver a mi hermana pero siempre al pasar por su cuarto se llega a ver su canto, 123 terror nocturno. Era una noche tranquila. El reloj marcaba las 00:30 30 horas y no podía conciliar el sueño. Es por eso que decidí tomar un libro y comenzar a leer. Trataba de las aventuras de un niño que viaja por diversos lugares conociendo a nuevos amigos que en realidad eran fantasmas. A eso de las 3:39 escuché un grito. Recorrió todo mi cuerpo, dejándome inmóvil sin posibilidad de prender mi velador. De repente, siento que abren la puerta de mi habitación. Algo sobrenatural recorre mi cuarto. Era una sensación de miedo inexplicable, como si un ente estuviera observándome sin moverse desde esa esquina en la que, yo suponía, él se alojaba. Me levanto lentamente con pocas fuerzas de valentía y siento que respiran cerca de mi hombro. Giro mi cabeza rápidamente pero no hay nada, absolutamente nada. Grito para ver si tenía alguna posibilidad de ayuda y trato de salir de mi habitación, pero la puerta parece estar atascada. De repente una voz a mis oídos dice. Si piensas que vas a escapar, estás completamente equivocado. Con la poca visión que me quedaba, prendo el velador, pero esa entidad había desaparecido. Miro el reloj, las 3, 40, y me digo a mí mismo. Esa sensación parece que hubiese durado horas, pero el reloj dice que solo fue un minuto. Me mudé. Cuando me voy a trabajar, paso por ese horrible departamento. Es entonces cuando la misma horrible sensación vuelve a recorrer mis venas.